Campeones de League of Legends en 10 segundos. Fizz, puede caminar entre cosas. Salta hacia vos. Mejora sus siguientes básicos. Sus habilidades y básicos dejan un sangrado. Salta dos veces y se hace intocable. Tiene un pez, que dependiendo de la distancia es más grande o más chico. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribir en los comentarios.